Mirta reveló al aire uno de sus mayores secretos. Mirta Legrand lo sabe y el público también. Ella es una leyenda de la televisión argentina. Con el cariño de la gente y su gran carisma. La diva de los almuerzos ha logrado tener un espacio irreemplazable en la pantalla chica, por lo que este sábado cumplió sus 50 años de programa. En esta entrega especial de la noche de Mirta, la chiqui sorprendió al revelar frente a las cámaras, por primera vez, su edad. Con orgullo, la emblemática conductora dio a conocer cuántos años tiene. Un tema que siempre ha causado curiosidad, sobre todo porque ella misma se negaba a sacarla a la luz. En el comienzo de una velada única con Ricardo Darín, Diego Torres, Adrián Suárez y Martín Bossi, y tras un divertido de apertura con Pablo Codevilla, la diva se emocionó al ingresar al estudio y sorprendió a todos con su revelación impensada. Esto no sé cómo decirlo. No me gusta decirlo, pero lo tengo que decir. El 23 de febrero de 2019, esta persona que ustedes ven aquí. Me voy a poner bien erguida para decirlo. Va a cumplir 92 años. Y aquí estamos. Y aquí estamos, dijo con gran entusiasmo. Mientras los presentes comenzaron a aplaudir por su admirable confesión. Toda una vida dedicada a esto. A los 14 años empecé con mi primer película, Los Martes Orquídeas. Y aquí estoy, entera, aquí sigo, adelante, adelante la chiqui, agregó Mirta notablemente sensible por cumplir medio siglo al aire.